Antigua, ¿ustedes fueron pareja? Hasta ¿Estuviste viviendo en su casa? Eh, sí, poco tiempo estuviste ¿Y dónde hasta... se conocieron? Nos conocimos en Buenos Aires, en la casa de una amiga. Yo venía a hacer un video, clip, y nos cruzamos con él. Yo ya sabía que tenía de su reputación. Era... O sea, ¿Conocía mi... su reputación? Sí, un poco. Yo ya sea, era eh, conocido a mis amigos, que está súper tachado en todos lados, cancelado en todos lados, no puede ingresar a ningún lado. Y... Nada, no, ya sabía quién era y no quería tener ningún trato con él, pero consiguió mi valija, mi identidad eh, que había dejado en el departamento, me empezó a distorsionar con eso, con tarjetas. Eh, ¿Apenas se datos. conocieron, ella no, tenía esa personalidad él, agresiva? Él me conoció, y ni siquiera me dijo hola y me dijo, vas a ser mi novia familia uh -huh. yo, yo estaba sí. buscando poder aclararte un par de cosas Sí, hace, pero déjame hace... seguir la, la entrevista no, no, y después vamos entiendo, a ir a lo legal porque quiero aprovechar al sí. doctor Droisman, que es eh, psicólogo para entender ¿no? lo, que, lo que es la personalidad de un agresivo porque ayer se relacionaba mucho la adicción con la violencia uh -huh. con potenciar esa agresión no sabemos que la droga es destructiva en sí y eso no no, no hay discusión Exactamente pero por eso le preguntaba a ella, cuando lo conoce, ¿ella tenía esta personalidad agresiva con vos, con, con otra gente? Todo lo contrario. Eh, conmigo, cuando lo conocí, eh, ya sería su fama, pero conmigo fue como pan de Dios, víctima, eh, chico... ¿Estuviste enamorada de él? Eh, nunca, siempre tuve lástima y mal o bien me sostenía con algo eh, a su beneficio donde yo no podía salir. Eh, no te entiendo, perdón. Extorsiones, eh, sí, te... amenazas públicas, videos... ¿Con eh... qué te extorsionaba? Eh, cosas de pareja, okay. y tanto entorno familiar y amistad, donde ponía en riesgo a personas y seres queridos que, que podía dañar. Okay. ¿Te sentías extorsionada y manipulada S por él? Siempre. Digo, ¿Sergio? Sí. Eh...